The intention of tantra is uh, to be one. El objetivo del tantra es eh unificar, so, ser first, uno. You have to become one within yourself. Primero tienes que hacer uno contigo mismo. Um if um, our feminine side or masculine side is suppressed y nuestro lado masculino o femenino están suprimidos, no reprimidos, able to be free to express itself, y no son capaces de manifestarse, we are nosotros. not fully complete, en, estamos incompletos. En in tantra we recognize much more of those polarities uh, like uh, uh, feminine and masculine. En el tantra somos muy conscientes de las polaridades masculina y femenina. We have all different parts, uh, chakras. Uh, reconocemos muchas partes de nosotros entre ellas, uh, los distintos chakras. Um, we recognize the three temples, the los tre tres temples. templos, the sex, the body, our physicality parte física, sexual, yeah. genitales, heart, our uh, love, our connection, y el corazón, nuestra conexión con los demás, to ourselves, but also to the others, con nosotros mismos y los demás, our mind and spirit, nuestra mente y espíritu, so um um Tantra is uh, to make it all living in harmony. We are all one being. Y lo que el tantra intenta es que haya armonía entre todas esas partes y seamos un ser completo e integral. But very often we are conditioned like the the the man suppress his coming inside. Normalmente estamos condicionados y el hombre es reprime su lado femenino. The woman suppresses her. Masculine side. And um, um, sometimes uh, we are, especially nowadays, with so much information, we have too much in the minds. our minds, especially in these days, are full of information. We suppress our body. We suppress uh, our love no estamos conectados con nuestro cuerpo, no identificamos nuestro amor, and nuestro then, corazón. Sometimes the body has explosions, it grabs for the needs and why uh, so we sometimes uh, led by, uh, especially the men by this lingam. Y el cuerpo, pues, en un estado inconsciente, pues busca eh, y completar sus necesidades de una manera eh, bruta, digamos, especialmente a través de la sexualidad. ¿no? So, en tantra, la intención es, en lugar de esta inner dominance, inner fight, bring, uh, transform into inner friendship, inner uh, harmony tranza pues intentando luchar con nosotros mismos de una manera negativa traer a nosotros una armonía interna. So that's why um, we had this meditation to recognize first that we have both masculine and feminine side. Por eso con la meditación que acabamos de ver, eh, de experimentar, intentamos ser conscientes de que tenemos lado femenino y masculino. And second that uh, uh, ¿Qué es su estado? ¿Están happy, creciendo? ¿O están sad uh, crying uh, and to, trying to disappear? Y segundamente, apreciar en el estado en el que esas partes están, si están llenas de vida, si están iluminadas o por el contrario están apagadas, sin luz maybe there is some work to be done for us this meditation gives us the guidance y a través de esta meditación tenemos una cierta guía de que tal vez hay cierto trabajo interno que debemos realizar so you can interpret your vision puedes interpretar tu visión la visión que has tenido there, for example if you see your inner woman small crying or whatever in not very bad state. You can think about what you can do uh, to uh, make your feminine uh, side stronger. So for sure Tanta it, it helps a lot with harmonizing those polarities. Y el tantra nos ayuda a armonizar esas polaridades. And uh, of course if, if your feminine side is uh, uh weaker then uh, you may do some uh, um things which are have more feminine characteristics. Si tu lado femenino está más debilitado tienes que hacer ejercicios o tienes que dedicarle más tiempo para que se fortalezca. I say in brackets, because uh, uh, in the end when we are one uh, uh, there's uh, feminine and masculine become one. Entre paréntesis, porque tanto uh, el, bueno, el lado femenino y el masculino al final se unifican y son un todo. They are kind of merging into each other. Uh, it's like in tantric massage, uh, the receiver may become a giver And the giver may become receiver. una relación mutua. When the person is really free, uh, uh, can uh, use his uh, feminine and masculine energy according to the situation. Cuando la persona está liberada puede utilizar el lado femenino o masculino de acuerdo con la situación que se le presente. Sin discriminar uh, con respecto a lo que haya absorbido de su, de su tradición, de sus padres, de sus maestros, de su sociedad. Um, en el tantra reconocemos la, la masculinidad madura y la feminidad madura. Por ejemplo, una de las cualidades del hombre maduro is that he's able to be es que es capaz de ser vulnerable. Él uh, able to cry when he hurt. Que llora cuando se siente, eh, siente dolor. He doesn't suppress emotions. No elimina o no suprime esas emociones. Free to let it out es libre de expresarlas. Instead of how the society taught en, us. en vez de ocultarlas the, como la sociedad the nos boys don't cry. Los chicos no lloran. So we become free if the tantra is about liberation. El tantra nos libera y nos cura.